Permitido este año, por eso les decía que yo no podía viajar, salir de acá de, a provincias, porque además no tenía sentido. La política en el mundo en el siglo XXI ha cambiado, no es la política artesanal. Veo a muchos compañeros, compatriotas ¿qué piensan de manera errónea. No? Ellos creen que la política es como hace 50 años: ir ¿no? a una plaza pública, hablar cuatro tonterías, ¿no? hacer la vuelta por la plaza con un megáfono, ¿no? hablar cinco tonterías. eso no es la política, señores. Tirar piedras, hacer el rum-rum de la, de, la, de la pelea con la policía, eso no es política. Política es dar de comer a 33 millones de peruanos. Política es darle empleo a mil peruanos que cada año salen al mercado laboral y no encuentran trabajo. Que tienen que irse, digamos, al exterior, o estar en blanco, o estar en su casa. ¿no es cierto, en una depresión, pues, que lo van vigilando como ser humano. Política es industrializar al Perú. Política es combatir a la corrupción, así, de raíz, con cadena, y pena de muerte. Política es saber, gobernar, gestionar un presupuesto de mil millones de soles. Política es crear riqueza, que no existe duplicar nuestro PDI, ¿no es cierto?, de 222 mil millones de dólares a 400 mil millones de dólares, para que todos puedan comer. Política no es hacer lo que hace esta gente, todos estos, estos podridos contrapactos 130 que están en el Congreso, no que se dedican a pelearse entre ellos, a darse de, de, de, de puñetes, y saludar este, al, al, al chancho, a hacer mociones de saludo a, a cosas intrascendentes, o estar conspirando, censurando, interpelando, perdiendo tiempo. O, o, o política no es hacer lo que hacen estos ministros, ¿no? que son unos parásitos, que solamente se dedican a gastar nuestro dinero, nuestra plata. Política no es lo que hace este señor este Velarde, el SR que es el más grande especulador que hay en estos momentos. En estos este, 16 meses, más de 5 mil millones de soles de ganancias que han tenido, digamos, los grandes especuladores, banqueros, financieros, por el manejo del tipo de cambio. Yo les dije a ustedes, el 28 de julio del de 2021, que el dólar la este vida, iba a bajar, iba a tener este plata y iba a bajar. Porque todo era especulación, no era capital bolondrino que entraba y salía. Estaban dos 3 meses y se iba subía el dólar. Y, y, y, y el lado empujaba eso. Porque no hacía no no la flotación que tenía que hacer. Porque lo que llama flotación sucia, o mejor dicho, la palabra exacta es regular. No hacía regulación. ¿Para qué no hacía regulación? Para que el dólar suba, suba, suba, suba, suba. suba Y los especuladores ganen mucha parte. Y cuando ya habían comprado este, 15 mil, 20 mil dólares, entonces salía Belarbe a vender. Y el dólar caía, caía, caía, caía. 387. ¿Ese dólar puede caer a 3.20? ¿A 3? Claro que sí puede caer, pero no quieren. ¿Por qué? Porque los exportadores, los exportadores mineros y todos los grandes exportadores, no les conviene que el dólar caiga, pues. aquí no nos lo A nosotros. ¿Ya? Entonces... Yo, pues, eh, hablo todos los días, ¿no es cierto? Hasta esta semana que pasó, 4, 5, 6 horas, diario de clase. Y mi, mi estructura mental está, pues, este, desarrollada, está cultivada, está disciplinada. Ustedes tienen que disciplinar su, su estructura mental para procesar información rápidamente, ¿no es cierto? Para manejar variables, analizar las cosas. Cuando pueden hacer eso, se ubican en el mundo, por eso yo soy optimista. ayer le escribí un post ¿no es cierto? Yo digo Felipe, porque no le debo a los bancos. y Ese es el secreto. Porque cuando tú le des al banco te enterraste. Porque la consecuencia de eso es que vas a vivir para pagar intereses ahí, los costos, gastos, mantenimiento. Vas a pagar con tu mujer, con tu familia, con tus hermanos. Se destruye tu hogar, tu salud, tu trabajo. Por deuda que tú contratas con un banco con las tarjetas que tú puedes manejar. Es el peor error que ustedes pueden cometer. Como les dije, una vez yo tenía cuatro, cinco, seis tarjetas, me las dado. Ahora, todas las he cerrado. Solamente me he quedado con la tarjeta de la universidad donde me depositan el sol Porque es una necesidad que ellos te han impuesto. Conocimiento, señores conocimiento. Entonces, así se hace el conocimiento. Entonces yo no lo quiero llevar a cabo. Esto es lo que, esto es lo que esto es lo que Kant, el, el famoso filósofo alemán, llevaba. él decía, ¿no? Esto, esto le decía él, esto es la, la cosa en sí. Le llaman nomenos, cosa en sí. Y Kant decía, eso es incomodible. El es no lo puede conocer. Porque es la estructura misma, no es la esencia. Es este. Lo que podría hacerse es la L Lo que nosotros podemos conocer decía Kant no es el fenómeno, lo que no te conocés? son los fenómenos, el fenómeno, entonces el fenómeno, lo externo, lo que aparece, pero no lo que está en la estructura misma del fenómeno, pero eso le ha sido explicado pues, luego no con las teorías cuánticas, no hay otras teorías más, como la teoría de la cuerda, y otras más que explican lo ¿no? que la ciencia puede entrar, explicar por el porqué, los fenómenos, etc, etc, y podemos dominar el mundo, la naturaleza, los fenómenos, y sobre eso se basa pues, el desarrollo de los países, ¿no? Cuanto más ciencia tengas, cuanto más tecnología tengas, tienes mucho más poder y puedes dominar. No por eso que nos los digamos desde hace 200 años se dieron cuenta de ese asunto. ¿no? Que ellos tienen que ser un imperio. Pero el imperio sobre la base de la ciencia. tiene las mejores universidades, los mejores científicos tecnológicos no lo que tenemos acá en el Perú nosotros. ¿no? La universidad es nuestra es pena. Ya porque no existe política científica. ¿no? Y no hay formación de espíritu científico porque el espíritu científico se va formando desde que uno es niño. 7, 8 años, y ahí se forma el espíritu científico. ¿Ya? Y se va impulsando, se va promoviendo. Y cuando este niño tenga 18, años es un científico, un sabio. 25 años ya es un inventor. Pero ellos no quieren que hagamos eso nosotros porque vamos a competirle ¿no? a los anglosajones. No quieren. Quieren que nosotros los del Perú y de América Latina seamos siendo los mismos tarados, ¿no es cierto? Que dedicamos a hacer su mercado de consumo ¿no? A comprarle celulares, ¿no es cierto? A comprarle relojes, a comprarle esto de acá, todo esto de acá. Miren, todo esto, todo esto ha quedado obsoleto. Todo esto ya no sirve esa tecnología del año pasado yo no sirve, ellos ya la quemaron la tecnología y eso se llama obsolescencia programada ¿para qué? para crear necesidad de los seres humanos de ganar dinero pregunta, todas las fábricas no es cierto que hay en el mundo y sobre todo en China y Estados Unidos una demanda calculada de mil millones de celulares al año si yo tengo que vender mil millones de celulares al año este celular que del año pasado, del 2022 ya no, ya no es que le, le, le cambio algún tipo de estructura adicional algún tipo de circuito un modelo, pero esto todavía sirve esto todavía es potente se puede firmar, se puede hacer 20.000 cosas con esto pues se puede, yo estoy creando a, veces a veces con esto pero ya no sirve ahora entonces me crean aquí las necesidades de ir comprar otro sector porque ¿qué pasaría? si es que yo no me quedaría esto por 4 o 5 años sencillamente que esas empresas quebrarían pues, no habría demanda para su producto ¿no? y a no haber demanda, digamos, sencillamente tendría que cerrar esas empresas ¿no? entonces ellos tienen necesidad, ¿no es cierto? de ir creando todos los años ¿Para qué? Para que el consumidor, digamos, tenga que gastar su dinero y no tenga capacidad. De Tú ganas 1.500 soles, 2.000 soles mensuales al año, más o menos, este, este, son unos 20.000 soles tu sueldo anual. Eso todo se licúa con compra de estos equipos. Entonces te tienen a ti encadenado de por vida. Y eso no es así, ¿no? Ya.